Hola, buenas tardes. Son las seis y ocho minutos y os damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos estamos congregando aquí. Muchas gracias una vez más por la acogida tan positiva que está teniendo esta campaña. Hoy tenemos el gusto de celebrar la actividad número 11 de las 16 que componen la parte central de la campaña Andalucía Justa y Resiliente. Antes de entrar al contenido de la actividad en sí, queremos contaros un poquito eh, de qué va la campaña en la que se enmarca y presentar también al equipo humano que estamos detrás de la organización de este evento. En la organización de Andalucía Justa y Resiliente venimos trabajando activamente y de forma participativa desde enero alrededor de una treintena de personas de todo el territorio andaluz y más de 15 organizaciones andaluzas. La campaña cuenta con el impulso de Solidaridad Internacional Andalucía, organización en la que trabajamos las dos personas coordinadoras de la campaña, que somos mi compañero Marcos Rivero, hola Marcos, Buenas, ¿qué tal? Ahí, ahora. Andamos, andamos a muchas cosas. Estos minutos, estos minutos sí. iniciales son muy intensos porque tenemos que estar coordinando varias facetas. Bueno, pues nada, gracias por estar ahí, Marcos. Nada, per perdón el retraso. Nada. Así damos tiempo que siga entrando gente. Bueno, pues Marcos Rivero y, y Sergio Álvarez de Neira, quien nos habla. Esta segunda fase de la campaña, al igual que la realizada con anterioridad, en 2017, cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y muy brevemente comentaros que eh, la campaña Andalucía Justa y Resiliente es pues, una campaña de sensibilización y movilización ciudadana con la que buscamos dos objetivos principales. El primero, crear conciencia acerca de lo que denominamos el actual proceso de colapso de la civilización industrial una vez pues, que se han sobrepasado los límites biofísicos del planeta y en particular el pico de extracción del petróleo a nivel global. Y el segundo, impulsar y fortalecer la autoorganización y movilización ciudadana para poder construir resiliencia en las poblaciones y territorios andaluces en este complicado escenario, haciéndolo con criterios de justicia social y ecológica vinculando lo local y lo global. En el chat os vamos a poner la web de la campaña, donde tenéis pues podéis profundizar en estos conceptos, toda la programación de actividades, donde tenéis también las redes sociales y otros canales donde poder seguirla. Y también en el chat pues, veréis el enlace a la lista con todos los vídeos de las actividades ya realizadas y las que se van a continuar realizando hasta mediados de junio. La actividad de hoy que nos convoca hoy pues ha sido organizada por el Grupo Motor 3 de la campaña, dedicado, entre otros objetivos, a deslegitimar el relato hegemónico de la modernidad capitalista y a legitimar aquellos relatos que ponen el cuidado de la vida en el centro. Invito ahora a sus integrantes a que activen su cámara y micro y a partir de ahí pues ya nos van a explicar cómo va a transcurrir la actividad. Hola Daniel, Viviana, Guille... Hola. Che, pues todo, todo vuestro y ya, pues ya presentáis la actividad a las ponentes y los ponentes que hoy, que hoy tenemos. Y muchas gracias por el, por el trabajo que me consta, que, que le habéis puesto mucha energía. Muchas gracias Sergio. Eh, bueno, primero queremos dar la bienvenida a todos que están aquí. Estamos muy agradecidos de que de que habéis venido, creemos que este evento es muy importante y queríamos precisamente dar voz a, a gente bueno, con unos trabajos que son un poquito más inestables, ¿no? que estamos hablando de este mundo de, del empleo, trabajo y subsistencia, como se llama el título, y pues estamos viendo que, que en las últimas décadas o años o en esta crisis también que estamos viviendo ahora, pues hay cada vez menos gente que cabe dentro de de lo que se concibe como un trabajo con, eh, convencional. Eh, muchas gracias por, por venir. Vamos a, a presentar eh, todos los ponentes que están aquí. Tenemos cuatro ponentes y un ponente moderador. Eh, che, ¿puedes presentar a Cristina? Sí, claro. Pues Cristina, es, eh, Cristina Herrera Vargas, tiene 33 años. Eh, ella ha fundado el refugio santuario Jimmy eh, hace un año y medio más o menos, con lo cual no tiene mucho tiempo de trayectoria y lo hace junto a su pareja Sergio y a su compañera Melania. Eh, esto lo hace después de llevar como 14 años trabajando como eh, adiestradora y como peluquera canina. Y, y después de estos 14 años decide que quiere centrar su vida en rescatar y en albergar a lo que ella llama y denomina los grandes olvidados, que serían los animales de granja y los animales exóticos también que han sido pues abandonados, han sido explotados por la industria tanto de la alimentación como del mascotismo y por último también pues animales maltratados en sí, ¿no? Eh, santuario es pequeño, tienen, a pesar de que es pequeño, tienen refugiado a más de 60 animales y que ella dice que viven felices y libres. Y, y bueno, y por último, que me enteré ayer hablando con ella, Deciros que Cristina está embarazada y va a tener una bebé humana. Que le damos la enhorabuena desde aquí por su embarazo y que vaya todo bien. Cristina, bienvenida. Os invitamos también a quitar el, a, a habilitar el micro para saludar. Ah, ah, ah, ah, ah, discúlpame, muchísimas gracias y encantado de estar con todos ustedes hoy. Muchas gracias a ti Cristina. El siguiente ponente que tenemos es Malik, eh, Malik Weyeli. Y por favor, corrígeme, Malik, si lo pronuncio mal. Malik tiene una larga trayectoria en el activismo contra el racismo y por los derechos de las personas migrantes. Eh, y Malik es miembro de, y uno de los portavoces del colectivo de Manteros de Madrid. Hola, Malik. Hola, buenos días, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y María José. Dani, hola. Hola, buenas tardes a todos. Eh, María, María José Barrera ejerció la prostitución unos 10 años para terceros en club y pisos de cita. En el año 2003 fue presidenta de la primera asociación de trabajadoras sexuales del territorio español, la Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución. En diciembre del año 2017, junto a otras compañeras, fundaron el colectivo de prostitutas de Sevilla con un solo propósito, que las compañeras no trabajen en las mismas condiciones que ellas lo habían hecho. Su lucha y la del colectivo se centran en el reconocimiento de derechos para no seguir sufriendo la vulneración de estos a través de la violencia institucional. El colectivo de prostitutas de Sevilla no defiende la prostitución, defiende los derechos humanos de quienes la ejercen. Como portavoz del colectivo sostiene que el debate que existe sobre sus cuerpos, abolición o regulación, no las atraviesa. Y que las trabajadoras sexuales piden que os, os posicionéis si las queréis clandestinas o con derechos. Hola Mari José. Hola Mari. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues nada, encantada de estar aquí, de participar con tanta gente que, con las cuales ya conocemos afuera, ¿no? como Dani, Guille y como Cristina, ¿no? que a pesar de que no solamente tiene un refugio de animales, sino que también la da cobijo a una compañera trabajadora sexual en tiempos de pandemia durante muchos meses. Así que es un gusto participar con tantas compañeras y tantas aliadas. Gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos Pope. Eh, sí, buenas a todos. y Voy a presentar a Pope, pues Pope pues es un músico, un payaso y cantautor y activista. Él viene de Écija, eh, su escenario principal es la calle y las plazas y así se ganó la vida desde hace cuatro años, además de participar en otros proyectos y de compartir la calle con otros artistas. También lleva tiempo dedicándose a componer sus propios temas, que aunque lentamente van naciendo poco a poco, y también tiene un proyecto con otro compañero poeta en el que hacen un espectáculo jublaresco de música y poesía. Es amante y estudioso de la música folclórica del sur de Europa y Latinoamérica y dedica bastante tiempo a la búsqueda y el conocimiento de esos cantos, tanto antiguos como nuevos, y los lleva a la calle y a los escenarios. Cree en el arte libre y en el arte no solo como una forma de trabajo, sino también como una forma de vida, y también defiende la música del pueblo para el pueblo. Y en palabras de Víctor Jara, él se expresa diciendo que cree en un canto valiente que siempre será canción nueva. Entiende y cree en la autogestión y el apoyo mutuo y el feminismo como cuidares fundamentales sobre el esquecimentar la vida. Y desde ahí participa en diversos espacios y movimientos sociales en defensa de los derechos de las personas, de los animales y de la tierra. Bienvenido, bienvenida Pope. Muchísimas gracias eh, por eh, invitarme. Gracias. Y por último tenemos nuestro moderador, moderador ponente, eh, Félix Talego Vázquez. Félix es docente de antropología social en la Universidad de Sevilla. Comenzó sus investigaciones interesándose por la, problemática, por la problemática agraria andaluza, la concentración de la tierra y la demanda histórica de la reforma agraria. Hizo la tesis doctoral sobre el proceso político del llamado poder popular de Marina Leda. Analizando la dinámica asamblearia, realizó una investigación con otros, otros colegas sobre interpretaciones culturales de las adicciones y propuestas terapéuticas para superarlas. En los últimos años se interesa en especial por los conflictos ambientales y por la injusticia ambiental causada por el productivismo o industrialismo. Defiende la RBU, que es la Renta Básica Universal, y pertenece a la Asociación Andaluza por la Renta Básica Universal. También es socio de Amnistía Internacional y de Ecologistas en Acción. Hola Félix, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar aquí, nada menos que de moderador. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, pues vamos a empezar con todo el contenido. Ahora Félix nos va a guiar un poquito en, en este mundo que es el empleo, trabajo, subsistencia, se puede llamar de muchas maneras y, y nos va a contar sobre ello. Bueno, eh, sí. Eh, a ver, eh, ya en otras ocasiones he podido co cooperar con Solidaridad Internacional de Andalucía en algunas otras de las actividades que hace. Conozco a Marcos, conozco a Moisés y conozco a algunas de vosotras que estáis aquí también, ¿no? Para mí es una satisfacción porque, bueno, yo también soy un convencido de que la civilización industrial o capitalista o la civilización que se basa en la idea del productivismo está llegando a su fin o al menos está causando daños crecientes en todos los sentidos, daños crecientes a la vida, daños crecientes a las personas que somos parte de la vida, está... Eh, también crecientemente deteriorando los derechos los derechos de los humanos los derechos de los no humanos de manera que en todos los frentes en muchas dimensiones y a una escala creciente se hace eh, más y más urgente eh, buscar salidas eh, de ahí la palabra resiliencia que empleáis en Solidaridad Internacional de Andalucía buscar salidas, buscar alternativas poder crear nuevas fórmulas eh, de vincularnos entre nosotras y nosotros, eh, re, repensar mucho las bases de las ideas sobre las que se ha construido este mundo industrialista, productivista, de concentración del capital y del poder en los dos o tres últimos siglos, porque bueno, la vida tiene que continuar, merece la pena, es bellísima más que utilitaria, la vida es bellísima, eh, los seres humanos somos creativos y, y bueno, por muchas razones. ¿no? Entonces, mmm, el tiempo no es que haya que precipitarse y yo desde luego no soy partidario ni creo en versiones apocalípticas de que vayamos a ir hacia una especie de, mmm, no sé, cómo llamarle, de catombe o de situación digamos, de caída, de, de desgracias masivas, pero sí el sufrimiento y el daño eh, van a ir creciendo. ¿no? Eh, de manera que, aunque sin prisas, pero sin pausas, hay que ponerse manos a la obra, pensar y hacer, crear eh, redes y también re, reformular o transformar o revolucionar la trama institucional. Que nos ha traído hasta aquí. Entonces, esta, uh, este encuentro que tenemos esta tarde, versa sobre eh, el título que se le ha puesto, es eh, Empleos, Trabajos y Subsistencia, enfrentando el colapso del orden capitalista industrial. Porque mm, el título tiene que ver con que la posibilidad de sobrevivir, de vivir, de pertenecer a una comunidad, de encontrarse gratamente en ella, de que sean respetados nuestros derechos y nuestra dignidad, de que sea respetada la libertad y la autonomía esencial de cada persona, está puesta en peligro pues o, o está deteriorada por un hecho, desde mi punto de vista, fundamental. Y es que cada vez menos personas tienen lo que se ha considerado y está reconocido legalmente como un empleo formal, remunerados salarialmente, con derechos establecidos, con un tiempo o bien indefinido o bien eh, de por vida, como es el caso del funcionariado y de los empleos estables en ciertos sectores de la industria o de los servicios, sino que lo que se está dando cada vez más y en todas partes, ¿eh? en el sur, pero también en el norte, es más y más gente que no, eh, que no vive en, eh, y no recibe sus ingresos y sus medios de vida de esos empleos regulares de lo que se ha considerado tradicionalmente el trabajo y sin embargo hay una contradicción y ya aquí lo voy a dejar para ir eh, formulando las preguntas para que los ponentes que son los que las ponentes que son quienes tenéis que pronunciaros podáis hacerlo ¿no? pero simplemente decir para terminar que es creciente una contradicción la idea de trabajo y la idea de producción siguen siendo esgrimidas como conceptos centrales del mundo en el que vivimos cuando eh, la inmensa mayoría de la gente ya, si no la inmensa mayoría, la gran mayoría de la gente no está en esos trabajos, no está en esos empleos y está eh, teniendo que buscarse la vida por otros cauces. ¿Qué cauces? ¿De qué forma? ¿Con qué dificultades? ¿No? Esta es la cuestión. Entonces, eh, sin más, y ya Viviana al principio ha explicado los tiempos, eh, me toca a mí un poco hacer de malo, cuando os vayáis pasando de tiempo os tendré que recordar, pero me van a ayudar en eso Viviana y Guille, tenéis unos cinco minutos para responder y os voy a lanzar dos preguntas. Una primera, ¿no? Eh, una primera que son eh, preguntas encadenadas, ¿no? Y Podéis responder en el orden que consideréis. ¿eh? Malik, eh, Cristina, eh, podéis responder en el orden que consideréis. A ver, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de tu trabajo o de tu actividad? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Tienes derechos laborales? ¿Cuáles son las barreras o dificultades que encuentras para realizar tu trabajo? ¿Cómo afecta o condiciona tu trabajo a tu forma de vivir? Esa es la pregunta primera. Y sin más, y en el orden que queráis, podéis empezar a responderlas. A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo, vamos. Venga, María José. Bueno, pues nuestras condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales son horrorosas. Es decir, las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales no, va, no se basan en ellas, sino se basan en quien tiene enfrente. En nuestro caso, pues, por un lado tenemos a, eh, el acoso policial que, que recibimos en las calles y por otro lado, pues tenemos que, que durante toda esta democracia, pues, ha regularizado la prostitución a favor del empresario. Y, a, y ahí tenemos que nosotros no tenemos ningún reconocimiento de derechos, de, de eso parte de que ellos no sean... Eh, llevados presos como, como proseleta, sino por blanqueo de dinero. En el año 1988, Felipe González regularizó el artene donde se nos tenía que dar nosotras la eh, de alta como trabajadoras de Artenet, y lo que hicieron era que como vivíamos en, en los clubs, lo que hicieron fue alquilarnos las habitaciones para no tener ningún, ningún tipo de, de relación laboral con nosotras. A partir de ahí fue el desastre. Nosotras, tam, Nuestras compañeras la mayoritariamente son compañeras que están en situación irregular en España, son migrantes en situación irregular, con, sin tener de, derecho, no, no tienen acceso a la vivienda. Tampoco las españolas tenemos acceso a la vivienda cuando somos trabajadoras sexuales porque no tenemos nómina que nos avale. Pero en el caso de las compañeras migra, pues todavía es peor. ¿no? Eh, el trabajar en club el vernos abocadas a trabajar en club precisamente es por no tener derecho a, a la vivienda, porque es en el único sitio donde podemos vivir sin que se nos persiga o se nos echen o, o cualquier historia que suelen pasar con, con las compañeras migras. ¿no? Eh, no tenemos derechos laborales, evidentemente. Eh, nuestra... Nuestras barreras y nuestras dificultades, precisamente, son no tener los derechos laborales reconocidos. Eh, nosotras no nos gusta, a nosotras me refiero a las putas, a las putas politizadas, y hablo de puta, palabra puta. Eh, porque la palabra puta nos la hemos cogido nosotras, nos la hemos apropiado, en, después de haber sido insultada y usada la misma palabra para hacernos daño, ¿no? Para estigmatizarnos durante toda la vida, las putas politizadas, hemos decidido coger la palabra puta, la de ella, que no sea un insulto, sino que sea una, una insignia de lucha para nosotras. Y el puta feminista es porque a nosotras se nos, han sale, no, se nos ha echado, se nos ha expulsado del feminismo. Eh, ahora somos de, estamos siendo mm, incluidas en los feminismos inclusivos, pero todavía nuestra lucha no se nos ve como un sujeto político. Pero ni nuestra lucha se ve como un sujeto político, ni, por ejemplo, la, la lucha de nuestros compañeros los manteros, ¿no? Eh, tampoco a nuestros colectivos no se, lo, no se nos identifica todavía como sujeto político. Y, y nosotros somos un, somos un sujeto político y estamos luchando contra una violencia institucional que estamos sufriendo a través de las ordenanzas municipales, en un país donde dice que la, prostitución, eh, que la prostitución es trata, que todo la prostitución es trata, donde tan solamente se han dado 20 siglos políticos en los últimos siete años a mm, compañeras víctimas de, de trata, y en esto está incluida todas las víctimas de trata, eh, confundir la prostitución con la trata no beneficia a ninguna de las partes, ni a las compañeras que son víctimas de trata, ni a las compañeras que no lo son. Luchamos por la, la despenalización de todo lo que está ahora mismo penalizable sobre nuestros cuerpos. Eh, no nos gusta a, a las trabajadoras sexuales organizadas el trabajo tercero, pero nosotras vamos a trabajar con las, con la, con las herramientas que tenemos ahora mismo. Y ahora mismo las herramientas son y las necesidades que tenemos, las necesidades que todas las compañeras independientemente en el espacio laboral donde se encuentran, todas necesitamos un reconocimiento de derechos, tanto sociales, laborales como sanitarios. Una lucha absoluta con los demás colectivos en contra de un sistema capitalista que aboca a las mujeres a ejercer a la prostitución. Y si no las aboca a unos trabajos feminizados, donde no, nos dicen que limpiar, cuidar... Eh, mm, las Kelly, por ejemplo, no que son trabajos dignos. No son trabajos dignos. Ninguno de esos trabajos son dignos. Porque un trabajo digno es el que te, es el que te, mm, te cubre todas las necesidades que uno tiene. Para, ahora mismo, para cubrir todas nuestras necesidades, una persona que trabaja, por ejemplo, e interna en una casa, lo que cobra son 700, 800 euros. Los gastos que tenemos un, esp un español entre alquiler, paga cualquier prestamillo que tiene, la luz, el agua, el comer y no le metan niño, son 1.200 euros para vivir solo y independiente. Si ese, si ese dinero no te lo proporciona a esos trabajos pre precarios, hay que darle una ayuda y para eso tendría que estar la renta básica universal, pero universal, porque eh, si no, no se pueden acoger ninguna de nuestras compañeras que están en situación irregular. María José, ah, eh, para dar tiempo a los demás y para que haya lugar a un debate donde todas estas cosas luego ya con nuestras intervenciones cruzadas sean posibles, pues, pues ahora que abre Cristina, Malik o, o Pope. En el orden que queráis, por favor. Yo si quiere explico Venga, un poco. <ríe> Como, bueno, mi día a día, eh, normalmente de todos los animales que hay en esta casa, eh, eh, cuidamos mi pareja y yo, principalmente soy yo la que me encargo de ellos. Me encargo de alimentarlos, de limpiar sus recintos, de llevarlos al veterinario, de hacer todos los rescates. Eh, bueno, todos los días me despierto a las 7 de la mañana, termino mi jornada laboral a las 10 o 11 de la noche aproximadamente, no tengo ningún tipo de derecho laboral, para tenerlo me tendría que hacer autónoma y no puedo costearlo, <ríe> ni, ni por asomo. Eh, me encuentro mucha, con muchas dificultades en el día a día, ya que por ejemplo, algo básico como poder medicar a, a, a mi ovejo de que, que pesa 100 kilos necesito tener a otra persona para poder hacerlo ¿no? Eh, no tengo tan poco tiempo para poder dedicarle a mis redes sociales que para mí influye un gran problema eh, ya que es nuestra mayor publicidad y, y es como conseguimos más, más subvenciones y más donaciones y a la hora de hacer un rescate también me llaman de urgencia y, y es muy a menudo eh, tengo que depender siempre de voluntariado eh, ya que o, o el voluntariado tiene que hacerlo o soy yo la que tengo que hacerlo y dejar a una persona aquí, qué pasa que para dejar a una persona aquí yo tengo que tener eh, esa persona tiene que estar capacitada para poder quedarse aquí al cuidado de todos los animales, entonces pese a todo el trabajo que, que se hace diariamente, eh, eh, lo pesado que es no, no está reconocido, ni valorado, ni, ni tengo tampoco ningún derecho laboral. Activa el micro, Félix, porfa. Sí, digo que Cristina, has terminado tu intervención, gracias. Ay. Y bueno, eh, Malik, eh, Popo, como queráis. Vale, lo, Venga, Vale, eh, las preguntas, las preguntas que se ha hecho, vale, pues nosotros no nos consideran trabajadores, porque dentro eh, de la sociedad que, vi, que vivimos, pues nosotros no existimos, no tenemos ningún ningún derecho, y para ser un trabajador, pues tienes que tener derecho, y nosotros pues no nos consideran trabajadores, ¿no? Nosotros somos un colectivo compuesto de de manteros de ex-manteros y activistas, y nosotros, nuestra labor es visibilizar la lucha contra las fronteras, ¿no? Porque pensamos la expresión de la lucha contra la frontera es la expresión de la lucha contra el capitalismo y la colonización en el que la gente migra, ¿no? Y también dejar claro, ningún mantero su sueño es ser mantero, pues todos se dedican a la venta ambulante porque la ley de extranjería, pues, no les permite, pues, trabajar en el, en el mercado laboral, ¿no? También, también hay que tener claro que las personas migrantes sin papeles, pues nunca hemos tenido libertad de movimiento dentro de la sociedad, porque siempre tenemos que vivir con la amenaza de ser deportados o encerrado en, en los cies ¿no? No sé si estoy siendo... Eh, pesimista, pero en realidad no, no, no somos trabajadores para, para, para tener, tener derecho, y yo creo que el capitalismo estora un sistema en el que no hay libertad, en el, que, en el que hay que decir quién persona tiene el derecho de trabajar, cuál tiene el derecho de cruzar una frontera, ¿no? Así funciona más o menos el, el capitalismo. También nosotros muchas veces cuando hablamos de las fronteras, hablamos de las fronteras internas, porque muchas veces cuando hablamos de las fronteras siempre miramos lejos, ¿no? Nosotros hablamos de las fronteras, por ejemplo, dentro de Madrid existen fronteras internas, ¿no? Son aquellos muros que no, uno, en la ciudad que no permite a las personas migrantes transitar con libertad, con lugares determinados, eh, ni tener un trabajo, ¿no? Por ejemplo, los CIEs, las cárceles son herramientas normalmente que utiliza el, el, el gobierno para crear mecanismos de racismo institucional, y precisamente este racismo institucional sirve para preservar pues, las desigualdades que hay dentro de la sociedad, como que hay gente que no tiene ni derecho de existir en, real, en realidad. Nosotros estamos más en este, porque um, las leyes nos dicen que no existimos. No existimos. Vale, si me estoy pasando, me cortáis y sin, sin problema ¿no? Y nada, y también la última parte de la pregunta, pues nosotros como que muchas veces lo que trabajamos es el apoyo mutuo, porque es la única opción que tenemos para sobrevivir dentro del sistema, porque el, el colectivo mantero existe apoyo mutuo porque es la base de las relaciones sociales entre los manteros, ¿no? Por ejemplo, si un mantero perde la mercancía, pues la comunidad le da los recursos para que vuelva, a hacerlo, como que no tenemos otra opción hacer apoyo mutuo entre nosotros o nos, nos, nos matan, ¿no? Es curioso también este apoyo mutuo que hacemos muchas veces, se nos criminaliza en muchas veces, ¿sabes? Especialmente en los medios de comunicaciones, por ejemplo, eh, como que cada vez que hay un, un discurso como siempre que criminaliza la, la pobreza, por ejemplo, se inventa muchas veces como la existencia de unos mafias, ¿no? Porque nosotros nos apoyamos entre nosotros. Además, este discurso muy peligroso, muy, muy, muy peligroso, como que, como que se crea una ficción, solo que sirve para justificar un discurso reaccionario y, y racista. Esto es una forma de, de fomentar el odio y criminalizar la, la pobreza. Esto lo hacen mucho los partidos de derecha, pero aquí en Madrid también, pues desgraciadamente algunos partidos de izquierda también han usado esta táctica, ¿no? Como el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de Carmena como, como sí. justificación moral para criminalizar a, lo, a los manteros, a los migrantes, solo para justificarse delante de sus votantes más, más conservadores. Vale, eh, Malik, muy bien. Eh, mucha información y mucha valoración en el tiempo tuyo. Eh, nos queda a Popó ahora y luego en la segunda parte habrá ocasión también hablar del apoyo mutuo y otras formas de ayuda entre eh, entre las personas para poder superar las situaciones críticas. Popo, por favor. Vale, eh, bueno pues eh, las condiciones eh, a las que me enfrento como artista callejero pues son unas condiciones bastante precarias. Eh, eh, está claro que el arte no es algo que interese a esta sociedad capitalista eh, patriarcal eh, la sensibilidad las emociones no se quieren tocar eh, porque es una bomba está claro y paralizaría la maquinaria eh, entonces pues no se quiere arte en la calle no se quiere no se quiere dar ese espacio a la, a la gente no se quiere que la gente se exprese eh, entonces, bueno, eh, la verdad es que no hay ningún tipo de regulación o las regulaciones que hay eh, son mentiras, son un lavado de cara eh, de los ayuntamientos, eh, eh, que muchas veces son irreales, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, dan espacio a artistas en lugares de la ciudad que a lo mejor nadie transita eh, o, te, o, te, o te dejan tocar a una distancia eh, muy, muy lejana de una terraza, ¿no? Eh, o simplemente, la, eh, que es la más común, eh, el, digamos el, el permiso nunca llega, nunca te lo dan. Eh, y es eso, es que no, no quieren que estemos en las calles, no quieren que, que haya vida, que haya intercambio, eh, que haya diálogo entre, entre los seres. Y, y bueno, esto, esto lo sufrimos muchísimo las artistas y eh, las artistas. Y de hecho, mm, bueno la policía es un constante... Un costa, una constante barrera eh, en, en, en, en, en, en este oficio, eh, además generalmente de muy malas maneras, como si fueras una, una, una escoria, basura ¿no? eh, y, y bueno, eh, eh, pues también muchas veces tristemente con el consentimiento de la sociedad otras veces no, ¿no? otras veces la gente protesta y, y le dice cosas a la policía, pero bueno y también es verdad que eh, eh, yo he vivido, he sentido, eh, esto es obvio en realidad, un, un, un recrudecimiento de las restricciones en tiempos de pandemia. Eh, por supuesto, nadie va a pensar en una persona que tenga 50 euros en el bolsillo. Nadie va a pensar porque eso no existe. Pero yo he tenido 50 euros muchas veces en mi bolsillo, simplemente o menos. Eh, y claro, en, en la pandemia, pues esto, esto fue para mí un problema. no Tuve que, claro apoyarme en, en economías de amigos, familiares, eh, que me ayudaron. Eh, pero bueno, ahora en tiempos de pandemia ha sido mucho más bestia, eh, porque bueno, muchas amigas artistas que no pueden eh, hacer corrillos, que no pueden hacer sus espectáculos eh, de payaso, de malabares, eh, bueno, eh, cualquier tipo de arte, de baile, de danza, eh, que no es permitido porque las personas se apegotonan en la calle, ¿sabes? No, en los centros comerciales, en las tiendas, ahí no, en las calles, eh, viendo un espectáculo al aire libre. Eh, entonces, bueno, eso ha sido un gran problema para muchos artistas que ahora están... Además, eh, ya veníamos sufriendo un montón de restricciones y de, y de, y de, y de, y de acoso, eh, porque la ciudad de Sevilla, que es la que yo vivo, está completamente turistificada. Es un parque temático para, la, para, para las alemanes y, y otras europeas eh, occidentales, y occidentales y hay áreas restringidas eh, que si te pillan te echan una foto, dan un registro eh, y a la segunda te quitan el instrumento. Esto nos lo dijo un policía a un compañero y a mí de viva voz, que había estanterías en las comisarías llenas de instrumentos de arte. ¿sabe? Eso a mí es que me parece brutal. ¿sabe? Eh, y sobre todo de personas que no tienen nada, ¿sabes? que hacen música, o que hacen yo que sé. Eh, luego, en cuanto a, pues a la convivencia con otras artistas en la calle, pues normalmente hay mucho diálogo, eh, hay mucho cuidado entre nosotras, siempre nos saludamos, nos cuidamos, no solo con las artistas, yo también con, las, con los manteros, también eh, tengo muchísima cercanía, eh, y muchísimas veces los veo correr delante mía, cosa que vaya tela, vaya tela. Eh, pero bueno, en general la gente que estamos en la calle, nos cuidamos, nos apoyamos y nos saludamos. Eh, siempre nos echamos moneda aunque hayamos ganado 3 euros, 4 euros, siempre nos echamos algo, eh, porque sabemos lo duro que es. Y, y bueno, siempre también hay como una, una, una, un respeto a los, a los vecinos, a la vecina, a los establecimientos, a los y, y bueno, un poco eso ¿no? eh, luego también eh, horas que he hecho de trabajo pues varían un poco en función de mi necesidad eh, intento eso no, ahora mismo yo vivo con muy poco entonces eh, la verdad es que exponerme a eso para mí es bastante complicado entonces eh, lo, lo, normalmente como lo limito a momentos del año, como por ejemplo verano una temporada en la que la gente está un poquito más contenta, más alegre y y está un poquito más dispuesta a escuchar también. Eh, pero bueno, eh, luego ahora, por ejemplo, en esta época del año, pues estoy saliendo una vez cada semana, eh, y he hecho tres cuatro horitas en la calle, y con eso pues, pues me va bastando, siempre que, claro, no me eche la policía o un poco bueno, así. Pope, también muy, muy ilustrativa, muy representativa, muy clarificadora tu intervención, las cuatro en realidad. Muchas gracias. Bueno, los organizadores del evento lo han pensado bien y sois muy representativos de los tiempos en los que estamos viviendo. Realmente sois la mayoría, gente que no realiza una actividad que el Estado oficialmente reconoce como un trabajo y actúa en consecuencia otorgándole derechos, otorgándole eh, derechos de paro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, pero vamos a continuar porque hay más asuntos aquí para ir abundando sobre esta situación crítica y la necesidad y las vías posibles de salida para ayudarnos todo de una manera más solvente. ¿no? Entonces, hay aquí una segunda pregunta que yo os quiero lanzar y en principio la respondéis en el mismo orden en el que le habéis respondido la anterior. ¿no? La pregunta es esta: ¿Qué haces para cubrir las necesidades? Económicas, no solo económicas, ¿eh? aunque también económicas, pero también emocionales, también de participación, también de reconocimiento, todas esas necesidades que como personas tenemos, que no puedes cubrir por no tener un trabajo convencional. ¿Qué redes de apoyo y de resiliencia tienes? ¿Cómo te las apañas, en definitiva? ¿Cómo te buscas la vida? Habría que decir también. Entonces, María José, eh, por favor. Bueno, nosotros, nuestro colectivo ha sido un colectivo que, que cuesta trabajo unirse, ¿no? El estigma hace que no te una con otras compañeras, entonces cuando ha llegado, por ejemplo, ahora mismo el tiempo de pandemia, ha sido cuando ha salido más a relucir y porque las compañeras más necesidad han tenido, hemos sido un colectivo que nunca hemos tenido necesidad de, por ejemplo, para comer, no hemos tenido que haya espacio para buscar alimentos esta vez sí ha pasado, entonces el colectivo de prostitutas de Sevilla no hace asistencialidad eh, lo que hacemos deriva, pero en tiempos de pandemia nos hemos visto obligadas a hacerla, y para ello hemos, hemos recibido donaciones de gente afines, desde colectivos feministas, colectivos pro derechos humanos, eh, gente eh, de la lucha social, partidos políticos también nos han, no, nos han hecho ingresos, y un crowdfunding que se hizo. Pero con el crowdfunding tuvimos problemas, ¿no? porque somos un colectivo, chungo, que, que venimos de la mafia, ¿no? Somos unas mafiosas, somos prosenetas, y entonces resulta que nos hemos llevado cuatro meses para que nos, para que nos dieran el dinero del Profondi. Eh, hemos tenido que mandar toda clase de documentación, una vez más, para demostrar que no somos prosenetas, ¿no? y que el dinero iba para donde, donde iba. La historia era que, cogiendo el crofondi, que teniendo el profondi, el profondi tan solamente daba para, por ejemplo, una cesta de comida gorda para cubrir una semana. O, para, o pagar la, el alquiler de la habitación donde, donde estaban trabajando. Porque si no le iban a echar a la calle. Eran lo que nos estaban demandando. Eh, lo que hicimos desde el colectivo de prostitutas de Sevilla, el y lo hicimos varios, varios colectivos y cada una busca una manera de articular con sus compañeras. Nosotras decidimos que, que desde el colectivo de prostitutas de Sevilla se cubrirían la, lo, los recursos básicos que necesitaban en ese momento para unos cuantos días, pero que nos teníamos que poner en marcha y buscar nuestras alianzas en los territorios donde se encontraran nuestras compañeras, tejer redes de apoyo con ellas, para que durante todo el tiempo de pandemia nuestras compañeras tuvieran al menos cubiertas los recursos básicos y además tener unas redes de apoyo donde ellas se pudieran apoyar porque difícilmente, si las compañeras están chiclanas Chiclana y nosotras estamos aquí confinadas, eh, podíamos nosotras actuar. ¿no? Se ha actuado de todas las formas. Nosotras mm, a, estamos buscando reconocimiento de los derechos laborales, eh, pero nosotras ponemos a nuestra compañera en el centro y hacemos lo que nos manda lo que nos piden y actuamos con, con, con sus saberes y, con, y entendiendo ellas y, y explicando lo mejor posible cómo está la situación no para no para evitar engaños no de falsas promesas que luego que luego pues eh, es lo que suele pasar siempre, ¿no? A nosotros se nos promete que no van a, vamos a dejar de ejercer la prostitución, que vamos a vivir en mejores condiciones y al final cuando se termina un proyecto de cualquier entidad que, que lo está haciendo en ese momento, al año siguiente se termina el proyecto y nosotros volvemos otra vez a ejercer la prostitución y las compañeras que están ejerciendo la prostitución pues seguimos otra vez sin derechos, ¿no? Eh, así es como hemos estado cubriendo. y luego en lo, que, eh, en lo que es la, la, las redes de apoyo, cada trabajadora sexual, indiferentemente de que estén politizadas o no estén politizadas, tienen sus redes de apoyo en cada espacio. Una la tienen a través de sus vecinas, porque son las redes de apoyo más cercanas que tienen, para quedarse con sus hijos, para llenarle la nevera, para compartir la olla de, de, de comida, por si me cortan el agua y me voy a tu casa a ducharme. ¿Sí? Estas son unas redes de apoyo vecinales y luego tenemos las redes de, de, de apoyo de lo, del colectivo de prostitutas de Sevilla, ¿no? que eso es derivar a otros colectivos, a, otro, a otros espacios, a otras entidades, bien sea porque nuestras compañeras necesitan tarjetas sanitarias o bien porque conocemos gente que le puedan hacer un empadronamiento o, o las difer sí. bueno, diferentes ca causas que tenemos. Y la resiliencia, pues lo mismo. Cada una en su espacio, cada una con sus redes de apoyo, eh, la, lo genial sería que nos uniéramos más y que todas sumáramos las redes de apoyo que tenemos, para hacernos más grandes. Eh, uh -huh. Yo envidio mucho a Malin lo que ha contado con las redes de apoyo que tienen allí, porque, porque nosotras hacer un colectivo que cuesta mucho trabajo que den la cara, además hay tanta competencia fuera. Porque, porque nosotras luchamos las unas contra las otras, aunque cuando venga la policía a, a multarnos, todas luchemos contra la policía, ¿no? Eh, María, también María, somos sí. un colectivo que no tenemos ningún espacio físico donde podernos encontrar. Así que, que bueno, esto es lo que tengo que decir sobre los, do, los dos temas. Muchas gracias María José. Mucho lo que tienes que decir son muchos los problemas, muchas las fórmulas de ayuda mutua, pero también muy precarias. Eh, ha quedado perfectamente claro la inmensidad de la problemática. Eh, Cristina, por favor, eh, os pido que os cineáis aproximadamente al tiempo. Tú no lo sobrepasaste antes, Cristina. Tienes la palabra, por favor. Eh, bueno, yo primero tengo que aclarar que, que yo no, no cambio mi trabajo por nada del mundo. Yo amo el trabajo que hago, ¿vale? Eh, pero dicen que Sarna con gusto no pica y es mentira. Hay veces que pica y mucho. Eh, entonces, mi trabajo me, bueno, me ha costado problemas familiares, problemas con amigos, ya que muchísimas personas no entienden esta forma de vida. Eh, no puedo irme de vacaciones, más no, no recuerdo la última vez que tuve vacaciones. Eh, somos conscientes mi pareja y yo que cuando nazca eh, el, el futuro bebé, ¿no? pues que, que tendremos que hacer actividades individuales con, con, con el pequeño. Eh, aparte de noche sin dormir por algún animal enfermo que acabamos de rescatar, de cachorros en contenedores que criamos a biberones. Eh, esto conlleva un desgaste físico y emocional eh, que muchas veces dan ganas de tirar la toalla, pero lucha y lucha y sigue luchando, y eh, ya que todos los animales que tenemos aquí pues de, al fin y al cabo dependen de nosotros. Económicamente ninguna protectora, refugio, santuario recibe ayuda del Estado, no existen las subvenciones eh, ni ayuda. Eh, Estas ayuda solo las obtienen las perreras municipales, donde los animales viven en, en pésimas condiciones y son asociados muchas veces sin motivo ninguno. Así que estas productoras no tenemos estas subvenciones, vamos eh, y además estas productoras, perdona, no nos dedicamos a ir precisamente a la perrera a, a, a rescatar muchos de esos animales eh, que, que viven como en campos de concentración. Hecho eh, de todos los rescates que hacemos eh, son gracias a ayuda a personas desinteresadas que día a día con donaciones económicas de piensos, camas, medicación eh, hace que nuestro trabajo sea posible eh, no podríamos rescatar ni albergar a todos los animales sin estas personas también unas dos veces al año sí que es verdad que nosotros por ejemplo recibimos ayuda de Holanda y Francia ya que hay instituciones fuera, eh, extranjeras que, que, eh, que precisamente se dedican a ayudarnos a asociaciones españolas porque sabe eh, las condiciones pésimas. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué redes de apoyo y residencia tenemos? Pues, pues la verdad es que mi, red, mi mayor red de apoyo es... ...mi pareja, mi compañera y aunque haya costado mucho trabajo... Eh, ...mi familia y por supuesto todas las personas que nos apoyan día a día... Eh, ...y lo que nos hace fuerte eh, y quienes nos hacen más fuerte frente a cualquier adversidad es verle la cara de felicidad a nuestros animales esos que llegan cansados humillados, maltratados y ve al cabo de los pocos días cómo se recuperan, cómo les vuelven las ganas de vivir y empiezan a ser felices y libres como comentó antes Cho. Eh, Cristina eh, las subvenciones para los animales si no estoy mal informado van por este orden, para los toros de Lidia que van a ser luego asesinados, sí. van a ser luego sacrificados en la plaza para la caza, para que los cazadores sí. puedan matar animales eh, que viven salvajes y libres eh, en el medio natural. Sí. Y en tercer lugar, y muy importante también, para las macrogranjas, donde los animales viven hacinados en condiciones de violencia animal insoportable. Esto dice mucho sí, de la sociedad sí. en la que estamos. Eh, pero, es así, pero, pero, pero, pero Cristina, ahora me he colado yo con este comentario, pero... Pero por favor, déjame que le dé la palabra ahora a Pope, que hable de cómo él tiene su... Por supuesto. En el colectivo, en el grupo donde se desenvuelven. Uh -huh. Pope, por favor. Pues bueno, yo coincido también mucho en la compis que han hablado ahora. Eh, en, pues yo, eh, por supuesto, a mí también me apasiona hacer música en la calle, me parece muy importante. Eh, y, y, y evidentemente yo esto no lo cambiaría ahora, eh, para mí es un chute también de, eh, bueno, pues de conexión emocional también con la gente, con el resto del mundo, donde puedo abrir mi corazón y hacer algo diferente eh, que considero tiene sentido. Eh, entonces bueno, para mí eh, yo hay muchas cosas que cubro ¿no? haciendo esto, eh, si bien es cierto... Eh, que hay mucha violencia y se siente mucha violencia eh, en la calle cuando estás allí parado y pasa la gente y mucha ni te mira, eh, muchas te sueltan un comentario, o pasa a la policía, eh, donde no te sientes por supuesto reconocido eh, ni visible, eh, te sientes invisible, eh, entonces bueno, yo me apoyo y bueno y por supuesto a nivel económico eh, es también a veces pues muy bueno la mayoría de las veces muy inestable y precario, entonces pues Evidentemente yo eh, me he abierto, y, y esto ha sido también un proceso, a, a, a apoyarme eh, y, a, y, a, y a sostenerme en red y a sostener en redes de apoyo, eh, red de apoyo de personas afines, eh, también red de espacio eh, en lucha de, de mi barrio. Eh, donde, bueno, donde, donde no prima lo económico sino impriman las personas y donde pues, intercambiamos comida eh, donde intercambiamos también electrodomésticos incluso si nos hacen falta porque alguien los ha reciclado de basura que por cierto a la basura hay un montón de, de riqueza en esta sociedad consumista eh, eh, donde intercamb bueno, y por supuesto también donde nos reconocemos y donde nos entendemos que es muy importante y donde, y donde nos valoramos y nos creemos eh, eh, bueno eso también eh, a nivel eh, a nivel artístico también esta red también espacios también se generan se encargan mucho de generar cultura de realizar eventos eh, encuentros sociales eh, donde eso donde yo encuentro también eh, un lugar y mis compas artistas también encuentran lugar para expresarse y la gente eh, y bueno por supuesto, a mí también eh, me ha. Para mí también ha sido eh, muy importante como un trabajo, imagino que también para todas, a nivel personal, de reflexión eh, en base a cuáles son mis valores, desde dónde que yo quiero vivir, cómo quiero ver, ver el mundo, ¿no? Eh, y por supuesto, en estos valores no está el éxito, no está el ego. Eh, es difícil. Yo, esto para mí es súper complicado, pero yo estoy trabajando en ese sentido, ¿no? Eh, en entregarme en más al mundo, a las personas, y, y, y sentir más y no ir tanto en la inercia. no Eso es tela. Tela, tela, okay. <risa> me encanta, me encanta. Malik, eh, tú habías intervenido la vez anterior en, en, en el tercer lugar, ahora intervienes en el cuarto, no importa, tienes la última palabra, por favor. Vale. Vale, sin problema. no Lo mismo, yo creo que la, esta pregunta casi había entrado en, la, en, en mi respuesta anterior, porque como que he dicho que la, la, la base de las relaciones sociales entre mantenerse el apoyo mutuo, ¿no? y durante el confinamiento, basándonos en esta filosofía de apoyo mutuo, pues el, el colectivo se, se abrió otra caja de resistencia, porque nosotros siempre hemos tenido una caja de resistencia donde los manteros cada mes ponían 5 euros, y con este dinero siempre se intentaba ayudar a la gente cuando tenían problema, ¿no? Y pero con, cuando pasa en el confinamiento, pues, hemos dicho que necesitamos apoyo porque la gente no tenía nada, porque la gente que se dedica a la economía informal, pues, no van a tener nada, pues, en los primeros meses, pues recibimos muchas aportaciones, pero esto, como se va acabando, porque el apoyo tiene sus limitaciones también, ¿no? Porque estamos hablando de una, una situación sostenida eh, con el tiempo, es muy largo, ¿no? ¿Sabes? Como que tiene sus límites. Y, y, y, y dentro de esto, pues hemos pensado también que una de las formas que hemos intentado hacer este apoyo mutuo es no como hacer lo mismo que siempre se hacía, ¿no? Como no rollo energista, ¿no? Como que nosotros no, vale, tenemos la caja de resistencia, la persona manteros, nosotros no vamos a intentar ir a comprar un yaur, un arroz, para decidir la persona qué tipo de yaur qué tipo de arroz tienes que comer, ¿sabes? La otra es dejarle el dinero para que él se gestiona como quiere, él sabe sus necesidades. A lo mejor dentro de este dinero que recibe, prefiere darle 20 euros a su madre y que, que, que, que ir a comprarse el, el arroz, ¿no? Como que pensamos como que darle una renta cada mes lo que hacíamos para que ellos gestionan porque ellos saben más sus necesidades que cualquiera. Y dentro de ahora, pues como que también sabemos que hay que buscar otra alternativa porque se necesita también economía comunitaria porque no solo vamos a basándonos sobre... Eh, sobre el apoyo mutuo, que somos un colectivo precario y las donaciones, intentamos buscar otro proyecto de alternativa como construir un propio negocio, como hacer un propio restaurante a los manteros en Madrid, o intentar hacer una tienda donde ellos venden sus productos que hacen o lo que sea, como buscar otra forma de economía lo que ha explicado la compañera María José también, ¿no? porque si no hay economía es muy, muy difícil que tenga autonomía, ¿no? porque se necesita muchas veces eh, una economía para tener autonomía. Yo doy, por, por ejemplo, el ejemplo eh, de la iglesia. La iglesia tiene poder porque tienen autonomía, se meten en la iglesia, cerran la puerta, nadie va a venir a molestarlos. Tienen su espacio ahí donde, donde construir. Y para mí esto es súper importante, intentar como construir espacios de economía y para tener una autonomía para hacer uh, política, ¿no? También una de las cosas que no hemos metido más sobre los redes es volcarnos sobre la campaña de la regularización que ha estado muchísimos colectivos migrantes en todo el nivel estatal, y se ha volcado mucho para intentar regularizar eh, esto, porque es fundamental derogar la ley de extranjería en este momento, porque no se puede exigir que contribuyamos a salir de la crisis sanitaria cuando la sociedad nos da la espalda con, con sus leyes racistas. Gracias. Gracias, Mari. Bien, eh, bueno... Eh... Hemos llegado a, al final del, del primer bloque de, del debate eh, y entonces, bueno, eh, queda palmariamente claro, queda, digamos, es, sobradamente sobre la mesa las situaciones tan difíciles que personas tan válidas como todas son igualmente válidas, todas las personas tienen que hacer cada día para mantenerse a flote, para sobrevivir. Y de ahí, paradójicamente, muchas veces surgen valores que la sociedad instalada, vamos a decir así, la sociedad institucionalizada y instalada ha perdido hace tiempo. El apoyo mutuo del que habéis hablado, pero que necesita también sus bases, lo tenéis vosotros bien presente. ¿no? Entonces, eh, bien, son testimonios. Yo podría poner el mío, no me corresponde a mí, pero muy brevemente voy a poner mi testimonio. Yo soy funcionario del Estado. Entonces, tengo de manera injusta, de manera injusta, un privilegio del que no disfruta, del que no tiene la inmensa mayoría de mis conciudadanos y mis conciudadanas. Hace muchos años que lucho para que... Eh, todo el mundo tenga unos recursos elementales y fundamentales con independencia de que sea funcionario o no sea funcionario o funcionaria, de que tenga un eh, empleo regular o de que no lo tenga y de otras muchas condiciones, porque una situación que crea creciente injusticia, yo diría incluso creciente violencia, es que el trabajo reconocido como está reconocido en las leyes, de nuestros estados, es la puerta de entrada única o la puerta de entrada principal a los derechos de ciudadanía. Y los derechos de ciudadanía, que son derechos elementales para, para garantizar la dignidad de las personas y el respeto que mutuamente nos debemos, no deberían y cada vez menos estar vinculados a la situación laboral, porque cada vez menos personas tenemos una condición laboral regular. Entonces, por esta vía también y por tantas otras, se ha hablado al principio del, del, el, del que se ha sobrepasado el pico del petróleo, pero el capitalismo actual está esquilmando los recursos, ya va camino de terminar con el petróleo barato y no solo barato, sino con el petróleo accesible y ahora mismo ha enfrentado una lucha canina entre las compañías mineras en el mundo por localizar y extraer todo tipo de minerales y de materias raras, de tierras raras que se llaman, para la nueva revolución tecnológica que nos, a, que nos anuncian como si se tratase poco menos que de un paraíso. Pero de esa lucha de rapiña va a, va a traer mucha mucha injusticia, mucha violencia, mucho, mucha devastación de muchas tierras y muchos daños a muchos pueblos a muchos pueblos subalternos que habitan territorios del sur y que se van a ver obligados a abandonarlos porque las bases de su vida, las bases de su cultura van a ser violentadas para en aras del extractivismo. Esto está colapsando, hace aguas por muchos sitios, crea mucha injusticia, crea mucha violencia, crea mucha devastación y tenemos que ir buscando alternativas y fortaleciéndolas, ¿no? Bien, entonces este segundo bloque tiene también dos preguntas. Yo voy a haceros ahora inmediatamente la primera pregunta y eh, tendréis otra vez el mismo tiempo, cuatro minutos, cinco minutos como mucho, para responder. Por favor, os pido brevedad. Y después, antes de hacer la segunda pregunta, yo le pasaré la palabra a Guille para algo que él ya os, os explicará. ¿no? Entonces, sin más, paso a formular la primera pregunta que es cómo sigue. Eh, ¿Vosotras creéis que vuestro reconocimiento y derechos sociales políticos e identitarios tienen que depender de un estatus laboral convencional o que tendrían que ser independientes de ese estatus laboral, de ese trabajo? ¿Qué cambiarías del actual modelo de trabajo y del reconocimiento asociado al trabajo? Entonces, podéis eh, responder en el mismo orden que lo habéis hecho antes, ¿no? María José... Bueno, yo ya he contestado antes la primera pregunta, contesté parte de esto. Nosotros sí. no tenemos reconocimiento de, de ninguna clase, ni los derechos laborales, ni los derechos sociales, ni mucho menos políticos. Ya no somos tampoco identificados ni como, ni como sujeto político. Así que, que no, te, no puedo decir mucho más sobre esto, ¿no? si tiene que depender o no. Primero tendríamos que saber si estando con eso reconocido tendría que depender mucho mucha el estatus laboral. Es que no te puedo decir, no hemos entrado ahí, no formamos parte de, de los colectivos de trabajadores, no tenemos reconocimiento hecho. Para nosotros sí tiene que cambiar el modelo de, de trabajo, pero es que el modelo de trabajo tiene que cambiar con nosotras primero por un reconocimiento del trabajo. Si no tenemos un reconocimiento del trabajo, difícilmente nosotras podemos cambiar nuestro modelo de trabajo. Nada más. Sí, gracias María José. Eh, muy claro, muy clara tu posición. Entonces, Cristina. Vale, pues yo creo que deberían de ser independientes en el caso de las protectoras. Creo que la mejor opción eh, es que el ayuntamiento de, de cada municipio donde se encuentre la protectora diera ayuda y subvenciones, eh, ya que hacemos un bien comunitario evitando muchas veces graves accidentes de tráfico, rescatando animales de mataderos que, que han cerrado y los dejan abandonados allí. Eh, por cada animal que, que el ayuntamiento, eh, bueno, que la perrera recoge de, de cada municipio, eh, cuando las autoridades llaman, eh, esta perrera cobra entre 150 a 200 euros. Eh, y ya he hablado antes de las condiciones infrahumanas que, que viven esos animales cuando se, se recogen. ¿no? Aparte de eso, se suman todos los impedimentos que nos ponen para dar a poder sacar las licencias para tener a todos nuestros animales. Esto aproximadamente tiene un coste entre 3.000 y 6.000 euros simplemente para pedir el permiso. Después que te lo concedan o no es otra cosa. ¿Sabes? Obligando a tus animales que además tengan las mismas condiciones. Eh, que una explotación ganadera cuando precisamente es muchísimas veces de allí cuando, cuando rescatamos animales. Entonces, bueno, mi manera de, de ver lo que cambiaría en el, momen, en el modelo actual, eh, por mi parte, eh, yo pediría eso, pediría ayuda y subvenciones realmente a, a los que hacemos un rescate, tenemos sacrificio cero. Y, y, bueno, nos preocupamos para pa sacar adelante muchas vidas. Muchas gracias, Cristina. Eh, Malik o Pope, en el orden que queráis. Vale, el Eloy. Pues eh, yo digo, yo voy a estar en la misma línea que, que Marín José, <ríe> que, que nosotros no tenemos ningún reconocimiento y ningún derecho... Eh, social, ni, ni nada, apenas uno lo conoce eh, dentro de la, de la sociedad, ¿no? Yo creo que también, yo creo que como que tenemos que tomar este punto de partida, de todo lo que ha pasado el último año con la pandemia, como tomar este punto de partida para que cuando luchemos en el futuro por el derecho, pues lo hagamos por el derecho de, de todo el mundo, independientemente de lo que haces, porque muchas veces pues hay gente que parece que merecen tener derechos, otros no. Esto, eh, yo creo que en el contexto europeo, pues las personas migrantes son especialmente vulnerables. Además, con el crecimiento del racismo, se nos trata como personas desechables, ¿no? Como que, que, que, que solo somos útiles cuando hay una mano de obra ba barata ¿no? para, para el mercado, como si somos un producto de usar y luego tirar, ¿no? Y, y, y también solo se fija el valor económico muchas veces, ¿no? Cuando se habla de la inmigración, no ¿sabes? Como que no se, no se habla de otros valores que, construir, que construimos en la sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, en, el, en, en este momento de la crisis, muchas veces lo que demostramos la solidaridad, el apoyo mutuo, nuestros saber saberes, como que no se valora, ¿no? Como que siempre se habla en términos de... Económico, cuando se habla de la migración y las personas, pues manteros sin papeles, pues no tienen ningún reconocimiento, no tienen ningún derecho. ¿Y qué modelo hay que cambiar? Pues que cambiar el modelo capitalismo. Si queremos vivir una sociedad más justa, más igualitaria, yo creo que el modelo tiene que cambiar. Tenemos que intentar lo que he dicho antes, tomar este punto de partida y luchar por el derecho de todo el mundo. Gracias, Malik. Hola, eh, pues yo pienso que todo lo contrario a lo que se está haciendo, la verdad. Todo el eh, todo, o sea, la otra dirección, ¿sabes? Yo pienso que, mmm, que lo que tenemos que recono o sea, tenemos que trabajar en reconocernos como personas, en, en encontrar, primer, encontrarnos, mirarnos a los ojos, ¿no? Que eso es lo que hace falta, siento, eh, en dedicar tiempo a, a eso, a, a todas las heridas que llevamos y la, y como lastre, eh, como humanidad, eh, a todos los expolios, a todas las violencias que han sufrido tant, tant, tantas personas. Eh, yo creo que nos deberíamos dedicar a eso, fundamentalmente, que dedicáramos tiempo ya de una vez a eso y que, y que toda la rentabilidad, todo el materialismo, todo el productivismo ahora, eso mm, se parara, ¿sabes? Yo, yo de verdad, o, o al menos eh, se redujera, se redujera brutalmente. Yo pienso que es eso, ¿no? que, eh, que fundamentalmente eh, también, eh, no sé, eh, también vivirlo más el trabajo como, eh, como lo viven otros pueblos, otras culturas que se están exterminando además, que ya se llevan exterminando desde hace muchísimos siglos, eh, como algo integrado en la vida, ¿no? que está mm, muy relacionado muy íntimamente con las necesidades de las personas eh, y no con, con otros proyectos eh, eh, económicos eh, megalómanos. ¿no? Yo, yo creo que fundamental es fundamental eh, eso, reducir la escala. No sé. sí. Muchas gracias, Pope. Yo eh, me permití hacer alguna observación. ¿no? Eh, hay, esto lo leí hace tiempo, no sé realmente cuál será la situación de ese pueblo, un pueblo subsahariano que se dedicaba al pastoreo de cabras, fundamentalmente, y de camellos. ¿no? Entonces, en ese pueblo, este es un estudio de un colega antropólogo hecho en los años 40 o 50, él constata la importancia que entre aquella gente que desde la perspectiva occidental nos podrían parecer que vivían una vida de pobreza, en el fondo eran más ricos que lo que es Occidente y el Norte. De, de tal manera que ellos... Tenían una práctica muy extendida del apoyo mutuo y de las redes familiares extensas. ¿no? Y tenían un dicho que recoge el autor en ese libro y que me parece precioso y que yo quiero traer aquí. En ese pueblo pensaban que la pobreza de un hombre, esta es la frase que recoge, lo dice en masculino, pero podemos fácilmente cambiarla. La pobreza de una persona nos avergüenza a todos, nos avergüenza a todas. Debería avergonzarnos. Pero... Vosotros cuatro, que habéis expuesto vuestra experiencia, vuestra situación, vuestras dificultades, pero también vuestra fuerza, vuestra esperanza, vuestro ejemplo, desde el punto de vista del, del discurso hegemónico del poder establecido, del capital y del Estado Nacional, vosotros, vosotras, no sois personal productivo. No sois personal productivo. Y como no hacéis lo que el discurso hegemónico de la filosofía económica, define como actividad productiva o trabajo productivo, no tenéis protección pública de la comunidad, no tenéis protección de las instituciones públicas. Esto, esta idea de trabajo productivo ha hecho un daño y está haciendo un daño a la justicia y al respeto que nos debemos todas las personas independientemente de que hagamos arte en la calle o no hagamos arte en la calle, independientemente de que realicemos una actividad de prostitución o de cuidado de animales o de lo que sea, tenemos una serie de derechos, pero la trama institucional del poder establecido niega y castiga a todos aquellos sectores que dice que no son productivos. Hay que desacreditar, hay que desacreditar, hay que tumbar esa idea que tanto daño nos está haciendo para que entre nosotros haya más fraternidad, que es el elemento olvidado en toda esta trama. ¿no? Bien, pero yo no quiero enrollarme mucho, eh, quiero simplemente luego ya para la última parte sumarme entre todas vosotras a un debate hasta que terminemos la, la discusión. Me parece muy relevante, sinceramente, con toda sinceridad muy relevante, lo que estamos tratando aquí esta tarde. Como os he dicho... Antes de, de proponeros la segunda pregunta, yo quería dar, lo hemos acordado así, la palabra a Guille, que quiere plantearos algo. ¿no? Luego ya después os lanzo la segunda pregunta para que volváis a intervenir, por favor. Un poquito de paciencia ahora. Guille, estás ahí, estás alerta, tienes el micrófono. Estoy alerta, estoy alerta y estoy atenta. Bien, pues Porque bien Muchísimas gracias, me está pareciendo está muy interesante y real todas la, la, las cosas que estáis diciendo, tanto Félix como las demás compañeras. Eh, pues sí, tenemos nos da una pregunta de esta actividad, que es la última pregunta, que es un poco la que mira ya de cara al futuro, un poco al colapso, atendiendo a la realidad que vivimos, que hemos vivido, que han aportado las compañeras, eh, y también basándonos en nuestra propia experiencia, en nuestras propias ideas. Y queríamos también que esta pregunta no solo la respondieran... Eh, las ponentes, los ponentes, los ponentes, eh, y, y también Félix, eh, sino también queríamos abrir un poco a la gente que está participando como público, podríamos decir, o la gente que está participando, que tiene la cámara apagada, no el resto de personas, queríamos que participaran también pudiendo opinar, no tanto quizás sobre lo que han hablado los ponentes, eh, o los temas que han sacado, sino simplemente respondiendo a esta pregunta que os vamos a plantear ahora. Yo voy a pegar en el chat un poco los criterios para participar para que los tengáis en cuenta, ya los estoy colgando entonces vamos a lanzar esta pregunta que, que dice así ¿Cómo plantearías una nueva manera de mantener y contribuir a la comunidad en una situación de colapso? Primero vamos a pasar la palabra a Félix para que Félix modere y apoye al exponente a contestar a esta pregunta y después, acto seguido, pues vamos a dar la palabra a las personas que se hayan apuntado por el chat la idea es que durante la intervención de los exponentes, eh, cualquier persona que quiera contribuir a este debate, pues ponga su nombre en el chat y tanto Viviana como yo pues pasaremos esos nombres a Félix, que os dará la palabra. Eh, para daros la palabra, vamos a abrir el micro cada persona que vaya a participar. No podemos abriros la, la cámara porque, bueno, por razones técnicas, o le abrimos la cámara a todo el mundo o no, o no se la abrimos a nadie y entonces hemos decidido... Por estas razones, pues no le abrimos a nadie, pero vamos a abrir el micro. Entonces eso, bueno, repito un poco, tenéis la, durante la participación del exponente, que serán aproximadamente unos 20 minutos, la posibilidad de apuntaros a, a ese debate y nos encantará escuchar vuestras opiniones. En cuanto a esta pregunta, que, que quizás podríamos plantearla desde una terminología del trabajo, pero nos ha parecido que era repetir, reproducir un poco la realidad que ya vivimos y queríamos plantearla como... ¿Cómo plantearías una nueva manera? No tanto de trabajar, que sería lo que, lo que hacemos hasta ahora, sino de, de mantener y contribuir a la comunidad en una situación de colapso. Eh, y nada, para eso la palabra, Félix. Eh, cualquier duda igualmente que tengáis la, la ponéis por el chat. Y, Muchísimas gracias. Gracias, Guille. Yo, sin más... Eh, y antes de que mm, intervengan las demás personas que estamos presentes aquí, que estáis presentes aquí, eh, querría que hablarais eh, vosotras, las cuatro ponentes, eh, es decir, eh, que, ¿por dónde comenzaríais a transformar esto, a derribar lo que hay para darle más posibilidades a aquello que queréis, a aquello que querríais? ¿Por dónde habría que empezar con la pica? Y por favor, no entendáis esto como una propuesta de acción violenta pero sí de acción enérgica, ¿por dónde empezaríais, María José, otra vez te doy a ti la primera palabra. Bueno, nosotras ya estamos en el tajo, no es como, empe como empezaríamos, sino que nosotros ya hemos empezado. <risa> hemos empezado a organizarnos de otra manera y la manera que nos estamos organizando ahora es que necesitamos los saberes de todo el mundo. Y esos saberes se tienen que poner en la mesa, pero primero nos tenemos que revisar y repensar qué es lo que hemos hecho. Y a partir de ahí, ¿para qué nos servimos cada uno? Y a partir de saber qué es lo que nos servimos para cada uno, pues trazar una estrategia. Eso es lo que nosotras estamos haciendo con gente del mundo académico, como es con el Grupo Antígona, a través de todos los seminarios que nos ha dado sobre la ley de, de, del CSI. Es lo que estamos haciendo con, el, con compañeras del Tramalló y con otras compañeras que, aliadas que se suman a nuestra... A nuestra Asambleas, que normalmente son asambleas abiertas, y formarnos. Y atravesarnos con los demás colectivos. ¿no? Nosotras también estamos con más y con, con muchísimos más colectivos en, en regularización ya. Es eh, la primera vez que no se nos ha tratado como un colectivo tóxico, porque no lo somos. Nosotras venimos a mostrar nuestros saberes, a ver si ellos pueden contribuir a que podamos cambiar un poco la situación que tenemos nada más eso es lo que nosotros estamos empezando a hacer formarnos repensar y, y mostrar los saberes de todo para saber que para crear es una agenda para ver lo que nos sirve no es poco maría José. mucha fuerza mucho ánimo y bueno espérate ahí que todavía tienes más que decir seguro eh, cristina bueno pues para mí el modelo para contribuir a la comunidad eh, que yo también lo estoy llevando a cabo, <ríe> sería eh, dejar de, de consumir productos procedentes de la explotación animal. Pues mi razón es, primero, lógicamente, por el sufrimiento, ya que considero que no existe la muerte digna. Eh, pero si eso no, no nos preocupa, pues también podemos mirar por nuestra salud, ya que la Organización Mundial de la Salud eh, considera la carne procesada como la carne roja, eh, que es carcinógena para los para los humanos y ya no solo hablamos de cáncer sino que si combinamos el exceso de carne eh, que, que estamos tomando eh, con falta de ejercicio más la ingesta de antibióticos que, que le han metido a esos animales anteriormente el resultado es sobrepeso y enfermedades cardiovasculares eh, también ayudamos a evitar la deforestación ya que se estima que el 80% de la deforestación del de Amazonas es a causa de la ganadería industrial. Un tercio de la producción de cereales eh, a nivel mundial va destinada para, para animales de, de explotación ganadera. Estos cultivos necesitan fertilizantes y, y plaguicidas eh, que contaminan acuíferos ríos, océanos, eh, por lo que Hacernos veganos ayuda a proteger también el suelo y, y el agua. Eh, esto también lleva a una pérdida de biodiversidad, ya que con la explotación de agrícolas, de cereales, muchas especies se sienten amenazadas, y por último, ayuda contra el cambio climático eh, ya que en la actualidad las emisiones directas de gases de efecto invernadero en el sector agrícola presentan el 24% de las emisiones globales, eh, entonces que, que es casi igual que las emisiones que, que se producen por el transporte, ¿vale? Eh, es más, se prevé que en el 2050 pueda llegar a aumentar el 52% el aumento de, de la producción y los desperdicios de alimentos. Por todo esto creo que una manera muy útil de contribuir a la sociedad y al medio ambiente es hacerse vegano. Me parece magnífico y preciosa tu propuesta. Solamente un dato al hilo de lo que has comentado. Aquí sí. al lado, en la ciudad de Huelva, está el basurero industrial más extenso y más contaminante, uno de los más contaminantes en Europa, si no el más contaminante, la balsa de fosfoyesos. La balsa de fosfatos que ha ido produciendo la empresa Fertiberia y también la empresa Foret desde los años 60 o 70 contiene residuos radiactivos porque los fosfatos procedentes del Sáhara tienen radiactividad y, y, y tienen contenidos de muy diversos metales pesados, todos ellos cancerígenos. Bien, es necesario, y mucha gente no conoce, que para producir esos fertilizantes, para una agricultura intensiva y contra la vida, que es la agricultura industrial, hay que producir ese residuo que son los, fosfato, perdón, los residuos de claro. fosfoyesos que están ahí envenenando la ría de Huelva y la ría de Lodiel. Y emitiendo, claro. emitiendo al Golfo de Cádiz cantidades ingentes de residuos tóxicos de todo tipo. Esa es otra cara de esta agricultura completamente insostenible que nos lleva de cabeza hacia el colapso y que hay que parar. Perdón por este inciso. Pope vale, Malik. Vale. Pues nada. Eh, yo, por ejemplo, en el contexto de la crisis, yo creo que cuando se diseñó las políticas de ayuda no se ha pensado mucho a la población más vulnerable, ¿no? Doy un ejemplo. Por ejemplo, las personas migrantes con permiso de residencia pueden perderlo si no tienen trabajo. Y estamos en un contexto de la crisis que el paro va a aumentar como que eh, la gente va a perder su el derecho que tenían no por esto lo que dice antes cuando hay una situación de crisis pues hay que luchar por el derecho para todo el mundo no porque la ley de extranjería es una ley que segrega que criminaliza que excluye a las personas migrantes en en la sociedad no y ahora mismo pues en el contexto por ejemplo de la pandemia pues se está reclamando una sanidad de calidad una sanidad de calidad tiene que tener medio suficiente y ser pública y gratuita. Tiene que tener también medio para atender a todo el mundo, independientemente de donde hayas nacido o tu situación administrativa. ¿no? Yo creo que no sirve para nada reforzar la sanidad pública si olvidamos que durante años ha estado excluyendo una parte de la población. Eso también es una forma de, de, de recortes. ¿no? El deterioro de la sanidad pública es también la exclusión de las personas migrantes en el sistema público. También es una forma de, de racismo institucional. Y también más poner el foco, también muchas veces cuando se habla de la migración, no se habla mucho de las cuestiones ambientales que empuja a la gente a migrar. no Por ejemplo, como eh, los, los, las multinacionales europeas expolian, por ejemplo, los recursos, como por ejemplo la gente que vive en Senegal, en el mar, que les quitan todos sus recursos, contaminan sus mares, por esto que ellos al final como que no tienen otra opción, ¿no? Yo creo que es súper importante también, como por responsabilidad, denunciar estas situaciones donde muchas veces construimos sin saberlo y, y ponerlo el foco más ahí. Muchas gracias, Malik. Muchas veces de broma, eh, cuando estoy con mis amigos y con mis amigas, hago una frase, digo, cuando yo sea ministro, de cuando yo sea ministro voy a romper todos los tratos comerciales y los fondos de ayuda al desarrollo del Estado español que están pensados para continuar con la explotación y con la esquilmación de los recursos del sur. Y voy a establecer una política internacional que esté basada en la condición de respeto a los derechos humanos que tenga el país en cuestión. Entonces, por ejemplo, ahora inmediatamente yo rompería las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel que está masacrando a la población de Palestina y violando sus derechos humanos y así con tantas cosas y me daría igual si el Estado de Israel me proporciona recursos materiales o económicos porque no me proporciona lo elemental que es el respeto a la humanidad perdón otra vez por este inciso mío Pope te doy la palabra y luego ya por favor os voy animando a ir pensando el resto de la gente que estáis aquí de, de, de poder aportar a ver cómo empujamos entre todos eh, para la resiliencia. Ope, por favor. Bueno, a mí eh, me cuesta mucho decir eh, por dónde empezar, pero porque hay tantísimos frentes y tantos aquí que se han expuesto hoy. Eh, me parece eso fundamental, eh, apoyar los que ya existen. Eh, evidentemente, seguir a eh, eh, eso. Pues, dando fuerza a, a estas luchas que ya se están dando. Eh, creo que es muy importante, como han dicho también, eh, ha dicho María José, que, que es, importante, es, es muy importante las voces de todas, eh, eh, darle espacios a que, a dar espacio ¿no? a todo el mundo, para que todo el mundo construya este, este nuevo mundo. Eh, y también pienso que, que por supuesto,. Es como muy muy, muy muy importante también el revisarnos y el mirarnos hacia adentro, y no como un proceso individual eh, o individualista, eh, sino como, un, como, un, como un, una tarea eh, pero, pero abierta al mundo, abierta, eh, abierta a las otras. ¿no? Eh, entonces, eso, yo también creo que es muy importante el, el, el trabajo interno que nos, que nos queda, que es muy, muy potente. Muy bien, Pope, muchas gracias, muchas gracias. Pope, Cristina, Malik, María José, eh, habéis puesto, no un grano de arena, sino que habéis puesto sobre la mesa cuestiones muy importantes, fundamentales, y habéis puesto vuestra honestidad, vuestra sinceridad y vuestra fuerza. Entonces, ahora ya por aquí, por WhatsApp, me pasan eh, mis compañeras eh, algunas que quieren intervenir. Precisamente quiere intervenir Guille y quiere intervenir también después Viviana. Entonces… Eh, Guille, Guille, cuando tú quieras tienes la palabra. Vale, pues nada, eh, yo quería, campo, su, suena un poco raro, ¿no? No. Suena bien, vale. Eh, nada, yo quería, yo quería intervenir así por aportar alguna cosa a... A otra forma de entender la, la participación en la comunidad, en lo comunitario, sin querer eh, dar una solución, porque me parece que eso es algo que estaría bien que demos entre todas las personas, o al menos en muchas realidades que confluyen ahí. Y por ejemplo, es que yo creo que el tema del trabajo es uno de los impedimentos más fuertes que tenemos para participar en nuestras sociedades, porque nos ocupa muchas horas. Y nos limita a nivel emocional, a nivel físico, ni a nivel humano, el poder participar, el poder observar y el poder opinar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora mismo vivimos una economía y una realidad de absoluta eh, supervivencia, donde las personas están tan agotadas, eh, intentando sobrevivir para satisfacer las mínimas condiciones de vida, eh, eh, es prácticamente imposible dedicar tiempo a opinar sobre el mundo, a observarlo, a estudiarlo y a dar tu opinión. Eso teniendo en cuenta que a lo mejor ni te van a escuchar, porque no existen las herramientas para que eso suceda. Porque es una sociedad preparada solamente para que entreguemos nuestra fuerza de trabajo autoexplotando y explotando nuestro cuerpo, nuestra, nuestra, nuestra alma, nuestra personalidad. ¿no? Entonces, creo que algo que estaría muy bien hacer es dejar el trabajocentrismo. Y entender que hay muchas actividades a las que podemos dedicar nuestro tiempo y que son importantes, que las personas somos importantes todas, independientemente de nuestro color y de a quién nos dediquemos o de dónde vengamos. Y que, como también ha dicho alguna compañera, es importante que se nos escuche, es importante dar nuestra opinión. Y no existe esa diversidad de opiniones. ¿no? Y no existe, entre otras cosas, porque hay muchísimas personas que trabajan 12, 15 horas, personas explotadas, personas que que, es que llegan a su casa y no tienen ganas ni... Ni de, ni de ver qué está pasando en el mundo porque están absolutamente agotadas a nivel humano. Entonces, yo creo que una cosa sería reducir las horas que dedicamos a, a eso que llamamos trabajo, a ¿no? eso que llamamos participar en la comunidad. Es decir, primero romper el concepto de trabajo, que participar en la comunidad no solo es trabajar, sino solo es aportar una fuerza, aportar una dedicación a, a hacer algo, sino también es opinar, por ejemplo. Es preocuparte de, la que, de las cosas que suceden en el mundo. Es decir, al final lo que estoy planteando es como un cambio cultural, necesitamos una, otra forma de entender la cultura donde podemos meter a qué dedicamos nuestro tiempo y que no fuera tanto algo legal, que quizás es quizás en lo que se basa nuestra sociedad, en la represión y en la ley para, para, para dejarnos actuar, sino un cambio cultural es decir, entender la vida de otra manera y comunicarnos desde ahí otra cosa muy importante creo que es que no dependan las necesidades básicas de que si estás trabajando o no, o de dónde vienes, por ejemplo, es decir, que pudiéramos cubrir nuestras necesidades de otra manera que no fuera el trabajo, o, o la selección social, ¿no? a través de tu color de piel, o del lugar donde vienes, o de cómo piensas. Y por último también, pues, pues que entendamos eso un poco al final, que, que, la, que nos dedicamos, ¿sabe? que la dedicación del ser humano en nuestras sociedades eh, no es solo una cuestión de cuántas horas trabajo, sino es de una cuestión de cómo vivo, cómo como, cómo, cómo siento, cómo participo, ¿no? Una visión un poquito más integral y que por supuesto ahí en esa visión no solo entran los humanos, sino también entran los animales, que también somos nosotros, somos animales, que entran los árboles, que entran la naturaleza en general. ¿no? Eso me gustaría un poco aportar como unas ideas de lo que yo entiendo que se podría hablar, ¿no? Y sobre todo como... Bueno, pues que los seres humanos tengamos tiempo para, como decía María José, resignificar y reconstruir esa forma de entender el mundo. Tener tiempo. Al final creo que ese es el resumen. ¿no? Una cuestión de tiempo. Ya está. Gracias, Félix. Y gracias a todos. Félix, el micro lo tienes apagado. Sí, sí, sí. Disculpadme. Sí, gracias, Guille. Eh, Viviana, tú también quieres aportar, ¿no? Y invito, sigo invitando a los demás a que, a que levantéis, escribáis ahí en el chat para que intervengáis. Sí, eh, pues para mí el tema del trabajo fundamentalmente es un tema de... Es una pregunta que nos hacemos, vamos, desde que somos muy chicos, de a qué nos queremos dedicar nuestro tiempo, ¿no? Y pues está evidente que hay algunas cosas que se valoran, pongamos en la sociedad o en, en las instituciones y otras cosas que no, otras actividades. Eh, a mí estos eh, lo habéis dicho muy bien vosotras, los ponentes, eh, y muchas de estas cosas lo, lo habéis hablado. Para mí esta pregunta de cómo plantearías una nueva manera es un poquito un ejercicio de soñar, ¿no? Eh, y a mí me gustaría, como habéis dicho algunas de vosotras, que, que se nos tratara como una persona eh, completa, con muchos intereses, con muchas habilidades, con muchos talentos, eh, y a que podemos dedicar tiempo a distintas cosas. Eh, hemos nombrado, por ejemplo, que una solución podría ser la renta básica universal, que sería, pues... Un, una pequeña aportación a que podamos sobrevivir como seres humanos y también podría liberar al, algo de nuestro tiempo a dedicarnos a cosas que nosotras vemos importantes, a cuidar de la sociedad, a, a participación civil, todas las cosas que necesitamos para mejorar este mundo, ¿no? Eh, y así lo pienso yo. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Coincidimos bastante. Eh... ¿Hay más palabras pedidas? ¿Alguna de las que está presente quiere hablar, quiere decir algo, quiere plantear o incluso una pregunta, una sugerencia? O también también de los ponentes ¿no? que habéis hablado, pero sin duda que podéis tener más cosas que decir. Yo también tengo algunas cosas que decir, pero preferiría que vosotros, vosotras, eh, dijerais lo que consideréis. Yo quiero mostrar algo. Eh, sí, por favor no sé si se ve bien este es el mapa del mundo no estos paraguas rojos que están ahí representa a todos los colectivos de trabajadoras sexuales en lucha en busca del reconocimiento de derechos eh, tanto sanitarios como sociales de que se nos dejen de vulnerar los derechos humanos como se nos vulnera eh, os habéis dado cuenta de que está todo el mundo todo lleno todo de trabajadoras sexuales organizadas eh, en nuestro caso, esto no depende ni de Norte ni de Sure. En los sur hay muchos Norte y en los Norte hay mucho Sure. Eh, esto depende de un reconocimiento de derechos, de, de que no tenemos reconocidos los derechos en ningún lado y que en, estos pa en, en los países os he mostrado, está Estados Unidos que prohíbe la prostitución, está Suecia que ha abolido la prostitución, está Francia que también ha abolido la prostitución y en todos los territorios hay putas organizadas. Eh, ¿Será porque no se ha terminado con la prostitución en ningún sitio? Por eso estamos allí organizadas pidiendo nuestros derechos, ¿no? Eh, la prostitución no se va a terminar eh, de ninguna forma. Nosotros sí si, si sabemos, y además nosotros también lo decimos, que hay muchas eh, muchas compañeras que, son, que están en, en situación de víctima de trata y muchas compañeras que están explotadas, pero que también pensamos que sin el reconocimiento de nuestros derechos y el apoyo eh, de, de las aliadas afuera y de los clientes, en la situación de, no, de nosotras van a seguir igual, tanto para las compañeras víctimas de trata como para las compañeras que no lo que, que no lo somos. no Nada, era simplemente mostrar que esto no es una cuestión de privilegio de unas cuantas putas blancas que nos hemos organizado y que no se ven todas las compañeras que están detrás que porque nosotras hablamos por ella, porque ellas no tienen la fuerza para ponerse delante, por no, por no aguantar estigmas, por no aguantar agresiones como las que hemos aguantado nuestro colectivo por parte de colectivos feministas eh, en las calles de Sevilla. Eh, cuesta mucho trabajo organizarse, cuesta mucho trabajo dar la cara, y en un colectivo como nosotras cuenta, cuesta aún más, ¿no? Aún así, estamos muy orgullosas que en todos estos territorios estemos, nos estemos organizando. Eh, la lucha de todas maneras de nosotras no se, puede, no se puede llegar a materializar si, si no cambia el, el, lo que piensa la sociedad de nosotras. Da igual que tengamos el reconocimiento de los derechos laborales y todavía se nos siguen considerando malas mujeres, malas madres, malas personas, que es lo que se nos consideran a nosotras. Eh, por eso nos quitan a nuestros hijos a través de la violencia institucional eh, por eso eh, sufrimos tanta tanta persecución y acoso. Eh, y para conseguir todo que la sociedad no nos acepte, tenemos que conseguir primero que los colectivos en lucha y los activistas nos acepten, nos acepten. Y todavía al día de hoy no se nos acepta. De hecho, eh, no solamente las putas, sino muchos colectivos seguimos viniendo al espacio de eh, no digo ya como este, sino en otros espacios de conversaciones, de conversatorios y de muchos espacios más donde estamos para poner el puntito pobre. Pero luego cuando se terminan estas jornadas, estos seminarios, estas tertulias, nosotras seguimos otra vez en, en la misma situación en que nos encontramos. Por eso nosotros pedimos desde aquí, bueno, el colectivo de trabajadoras sexuales, por ejemplo, el colectivo de, de, de Mantero, que que nos unamos, que, que tracemos redes entre nosotros, que nos sigamos apoyando y os emplazamos para volver a hablar otra vez y a, a, a Solidaridad Internacional lo mismo. A, que os relevamos a poder seguir hablando y a poder seguir mostrando nuestros saberes unos y otros, pero para podernos en marcha, en marcha para ejecutar. Para ejecutar cualquier cosa que nos venga bien a todas y seguramente que vosotros tendréis otras redes de apoyo que nos beneficiaremos a nosotras, se podrán beneficiar otras compañeras, como por ejemplo puede ser las jornaleras de Huelva, las Kelly o otras compañeras de, de diferentes colectivos. Así mm. que nada, no me quería yo de ir de aquí porque yo vengo para esto, vamos, yo vengo para trazar redes. Muy bien. No vengo aquí solamente a soltar las chapas, vengo a trazar redes. Muchas gracias, María José. Sea, yo, eh, mientras alguien más levanta la palabra o entre vosotros los ponentes, vosotras. Eh, quería otra vez recordar y traer aquí a esa persona que le decía esta frase, que era una frase normal, una frase de sentido común en aquella cultura surafricana, ¿no? de pastores de camellos y pastores de cabras. ¿no? La vergüenza de una persona, perdón, la pobreza de una, de una persona nos avergüenza a todos. En la sociedad en la que vivimos, la mayoría de la gente ha perdido la vergüenza porque no se avergüenza de ver a su alrededor, en su entorno, personas sin derechos, personas sin recursos, personas a, a las que falta lo elemental. También, mientras escuchaba hablar, he recordado una frase, para mí, de una de las personas del siglo XX fundamentales y que tanto ha enseñado y que tanto tiene que enseñar y a la que tanto se le intenta aparcar, que es Gandhi. Es decir, menciono un africano y menciono después a un indio. Gandhi decía que la tierra tiene bastante para satisfacer la necesidad de cada persona, no la avaricia, no la codicia de cada persona. Y esta civilización que nos aboca hacia el colapso y que necesitamos superar está fundada en la codicia, eh, prestigia y le da toda la respe respetabilidad a la avaricia y a la codicia. Y la avaricia y la codicia nos, nos han traído hasta aquí, nos están causando tanto daño, ¿no? Hay algunos pensadores también demasiado poco conocidos, porque han sido personas que han estado profundas y sinceramente motivadas para encontrar salidas y alternativas que hablan de los derechos primarios. Una sociedad mejor es una sociedad que cuida mejor a las personas menos, con menos capacidades, con menos recursos, con menos posibilidades. Las sociedades como la nuestra están orientadas exactamente a la inversa, para cuidar, para prestigiar, para premiar a los campeones y a las campeonas. Y esa es una sociedad destructiva, es una sociedad que deja mucho daño en su entorno. ¿no? Ha salido un par de veces eh, la renta básica universal. La renta básica universal, cuando se debate, no es el tema de hoy y no, no voy a detenerme en ello. Simplemente decir una cosa, el argumento principal para defender que cada persona, con independencia de todo lo demás, tenga unos recursos elementales en su bolsillo, no es económico, es ético, es moral y es ético. Es moral y es ético. Si es una exigencia ética, lo que haya es prioritario que de lo que haya vaya para... Mmm, para políticas sociales como la de la renta básica universal o como la de vivienda o como la de protección a los menores, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, muchas veces se dice, no, es que no habría dinero. Esto es un argumento completamente falso, porque la cuestión es que lo que haya hay que decidir qué es lo importante, a qué destinarlo en primer lugar y destinarlo a que cada uno de... De quienes nos rodean en la sociedad, tenga lo elemental, es fundamental, es lo primero y es a eso a lo que debe dedicarse eh, lo que haya, haya más o haya menos. ¿no? Igual con la sanidad pública, igual con la educación. Eh, en fin, ¿hay más palabras pedidas ahí o eh, aquí? Eh, no, eh, no. No, Feli, ya no hay nadie más. Si quieres ah, bueno. pasar al, al, al cierre. Malik, Malik ha pedido... Ah, Malik, ay, perdona, sí. Malik, disculpa. No, vale, para la misma línea que, que María José, perfectamente de acuerdo con todo lo que has dicho, que nosotros necesitamos crear y construir fuentes y redes para, para generar una presión social. Pero dentro del sistema capitalista lo único que tienen miedo es la presión social porque en el, en el capitalismo está contra toda las forma de resistencia, y lo que hacemos es resis, resistencia, ¿sabes? Y yo creo que es súper importante crear nuestras redes, no solo que hacer una eh, charla que esté bien para intentar como generar más redes en todo el nivel estatal para construir una buena presión social contra el capitalismo. Eh, manda una cosa, es más como que un artículo, un informe que ha hecho por cosas sobre el tema de las fronteras, de que muchas veces el foco que nos dan en las fronteras, en los medios de comunicación, ¿no? muchas veces para generar un discurso racista se pone el foco en la frontera sur. Si te fijas quién pasa ahí, son, normalmente son africanos, son negros, y que muchas veces que tampoco es la realidad de la migración irregular en España. Todo esto, los partidos racistas lo saben, por esto que siempre intentar dar el foco ahí para generar un discurso de hoyo, para que vivamos una sociedad donde siempre el capitalismo va a estar encima de, de nosotros. Ya está. Gracias, Malik. Creo que Marcos Marco tiene la palabra pedida. ¿sí? sí. Marcos, ¿tienes ahí el micrófono? Sí. Sí, ah. muchas gracias. Nada, eh, solamente una cosita que. Eh, en relación con eh, el trabajo, yo creo que además de la reducción de la jornada de trabajo o, o la puesta en marcha de una renta universal, eh, necesitamos también eh, fortalecer todo lo público y lo comunitario. ¿no? Eh, el trabajo actual nos individualiza y como explicó muy bien Guille, es una barrera para autoorganizarnos de forma comunitaria. ¿no? Entonces, estas medidas de la reducción del trabajo, de la, de, o sea, de la jornada y, y la renta básica, eh, yo creo que deberían de estar acompañadas con un fortalecimiento mucho más fuerte de lo público y de lo comunitario y devolver sobre todo eh, espacio y tierra para la comunidad, ¿no? eh, eh, para generar autonomía como... Bien apuntaba Malik, ¿no? que es súper importante generar espacios de autonomía. Necesitamos también acceso a bienes comunales eh, y en este contexto de colapso uno, una de las cuestiones fundamentales es el acceso a la tierra. Entonces creo que, que es importante poner eso también encima de la mesa. ¿no? Necesitamos acceder a bienes comunales, que no solamente es tierra, sino también edificios. O sea, por ejemplo, pienso ¿no? en mi experiencia como activista lo importante que es tener un espacio donde nos podamos reunir la gente, organizarnos, debatir y espacios como los centros sociales autogestionados pues forman parte, eh, es un pilar básico ¿no? para crear comunidad. Si no tenemos espacio eh, para crear comunidad difícilmente vamos a ser capaces de construir la resiliencia que deseamos. Así que creo que bueno, tenemos que diversificar esas estrategias y tenemos que poner en el centro también la, la recuperación de lo público y lo comunitario. Gracias, Marco. Lo comunitario, lo vecinal, el apoyo mutuo, la ayuda mutua, la sencillez, la austeridad. Yo quiero, eh, para ir terminando también, eh, todas las personas que estamos aquí somos partidarias de una vida de dignidad que implica también, no ha salido, pero entiendo que está ahí, una vida de sencillez, una vida de austeridad, una vida que no sea de opulencia. Eh, cada vez más me hiere, porque veo las secuelas tan dañinas en todos los sentidos que tiene la opulencia que hay a nuestro alrededor. Hay un abismo terrible, un abismo terrible entre quien no tiene nada, quien no tiene techo, quien no tiene derechos, y la opulencia... Que además es ostentada y que los medios de comunicación promueven. En el, fondo, en el fondo, una vida de opulencia es una vida de pobreza espiritual. También la dignidad requiere riqueza espiritual, y la dignidad nos llama a la sencillez y nos llama a compartir y nos llama a la vecindad y al apoyo mutuo. Esto eh, los caminos están están ahí, están trazados, como dice María José que ya ha empezado, hay que ir transitándolo y hay que for ir fortaleciendo esas redes, esas redes de comunidad y ir dando la espalda a esos ejemplos de opulencia que están en nuestro entorno y que, y que habría que ir mostrando que van en un camino erróneo, en un camino de pobreza espiritual. Eh, eh, estamos ya prácticamente en la hora, no sé si alguien quiere decir algo más y si no... Bueno, me correspondería a mí a cerrar esto, pero también también quizás yo invito para cerrar a algunas de las personas que, que han organizado el evento a poder decir algunas palabras de cierre. ¿no? Por mi parte he hablado ya, creo, lo suficiente. Reitero mi, mi gratitud porque me dejéis estar entre vosotras en, en estos encuentros que considero tan importantes y con los que me encuentro tan identificado y tan cercano lejos de esa opulencia que cada vez desprecio más eh, pero quizás vosotras que habéis organizado el evento, queráis decir algo para cerrar eh, Sí también a Vivi, a cualquier compañero o compañera del grupo motor que hemos organizado esto, Daniel Che eh, también Sergio y también Javi que no sé si está por ahí y... Yo creo, que, bueno, yo creo que te has quedado corto, Félix, es decir, que es muy interesante todo lo que has dicho y podías haber hablado mucho más. Y, y a mí me ha gustado mucho escucharte y también a todas las ponentes, no sé, como daros las gracias por haber participado, eh, creo que vuestra voz y la voz de muchísima gente que no está aquí, eh, es muy importante, es muy importante para el futuro y, y además es muy importante que esa voz exista y esa era un poco nuestra intención en esta actividad, es decir, que existieran estas voces, también con la, con la, la también de Félix, que, que sabe mucho sobre todos estos temas, como ya habéis comprobado. Y, y también no solo la voz de las personas que vivís estas realidades, porque hay una realidad detrás de todas estas opiniones, de muchísimas personas. Eh, tanto personas del Estado español como personas de fuera, porque esto es una cosa global, la que estamos hablando, y bueno, de fuera, de dentro, de bueno, no hay un fuera, es todo el planeta, pues cualquier persona, ¿no? sin dentro y fuera. Y también el tema del trabajo, el tema del trabajo y lo que significa para esta sociedad, y como es un tema transversal que afecta a muchísimos billones de seres, y no solo seres humanos, y cómo hay un montón de personas en este mundo que están dedicando tiempo, amor, eh, detalle, a hacer un montón de cosas que no están valoradas, de, no solo económicamente, sino en un montón de sentidos y que además están invisibilizadas, tanto por las instituciones como por las personas iguales. ¿no? Y por eso para nosotros era tan importante dedicar una actividad a esto, que sepáis que, que esto se ha grabado, o se va a grabar, o se está grabando más bien, y que cuando esté... Este el vídeo, pues nos lo pasarán y os lo compartiremos por si lo queréis pasar a otras personas. Es decir, que esto va a quedar, no solo las personas que habéis participado aquí, sino que esto podrán verlo muchísimas personas. Y de verdad, yo, para mí, esto es muy emocionante, que cada uno también lo vea como quiera, no solo en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma, en cuanto a lo que proponemos. Y no sé, a mí me, me parece muy bonito, aunque yo sé que estamos hablando de temas súper delicados, que implican a personas, pero pero bueno, me parece algo muy importante lo que estamos haciendo y las cosas que se han dicho aquí. Ojalá queden tanto en vosotros como en las redes. ¿no? Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hablar alguna cosa más. Eh, yo una, unas palabritas nomás, también agradecer a, todas, a todos los exponentes eh, por, por las luchas, por porque esas voces nos, nos permiten eh, eh, escucharlas, eh, escuchar, animar a escuchar sin privilegios, eh, animar a no, no opinar eh, con privilegios, eh, y escuchar realmente a, a estas voces en las cuales la situación de, de trabajo para ella no, no, no, no es una situación reconocida y, y cuando se habla de colapso, cada, cada uno de estos colectivos ha colapsado. ¿no? Ya, ya el, colapso para, para, el colapso futuro para algunos que tenemos privilegios de, de género, de pasaporte, de color de piel o lo, lo, los privilegios que tengamos, eh, puede ser una situación futura o, un, o apocalipsis, una apocalíptica futura. Eh, los colectivos eh, que hoy se manifiestan por estas luchas eh, están viviendo el colapso desde hace mucho tiempo. Y, y ejercer presión social eh, a través de la escucha y en nuestras redes. Eso, animar a a mojarnos desde la ONG, desde las asociaciones, desde eh, todos los lugares de participación ciudadana, política que tengamos, a, a, a difundir y, y, a, y a compartir la lucha de, de, de los compañeros. Eso nomás y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces... Eh, me toca a mí cerrar el acto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, besos. Me he encontrado muy a gusto. He pasado un rato y salgo contento de aquí y, y también con ánimos de seguir. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Mucha salud, mucha fuerza y adelante siempre. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Bueno, creo, creo que un momentito antes no os no vayáis todavía, por favor. Creo que Bibi quiere hablar también. Feliz que no quería interrumpirte. Ah, bien. Y... y y también antes de irnos nos gustaría pedir a todo el mundo eh, que abriera ahí las cámaras, ya creo que están los permisos, no sé si están dados ya, eh, pero, pero para que abriera ahí las cámaras nos viéramos las caras, para hacer esto un poco menos impersonal dentro de que es lo virtual, eh, y, y también, eh, no sé, también dar la palabra a Vivi, por ejemplo, que está pendiente y, y si alguna persona más quiere eh, del grupo quiere hablar y, y también si alguna persona pone... Lenta, le apetece decir alguna última palabra pues también que lo haga y así que muchísimas gracias yo solo quería agradecer otra vez muchísimo eh, sois todas personas que respeto muchísimo por todo lo que hacéis en el día a día todo lo que lucháis eh, y, y yo creo que en, en, en muchas de las cosas coincidimos, ¿no? Muchas de estas estas problemáticas coincidimos hoy en día, sobre todo la, la gente que trabajan, bueno, también la gente que trabajan en el mundo este social, que quieren cuidar a otros, que quieren mejorar el planeta, que quieren hacer arte, eh, y a veces puede costar mucho ser optimista y puede costar mucho salir delante cuando no tienes no tienes no sabes cómo vas a llegar al fin de mes. Eh, yo quería agradecer pues todas las ponencias y, y el ánimo también que dais a bueno, a seguir luchando y a a, a despertar la conciencia un poquito más eh, a todo lo que necesitamos. Y, y a las redes de apoyo, que nos apoyamos entre todas nosotras. Eso es lo fundamental. Pues muchas gracias. Pues nada, invitamos a abrir micro también quien quiera y decir así una última palabra de despedida. Sergio. El jueves tenemos algo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, bien, bien apuntado. Algo, algo hay por ahí. No, cuéntanos no sé, algo, cuéntanos, cuéntanos. No, no sé, ¿no? a ver qué improviso, porque no, no, no, no, no tengo ni idea de lo que hablas. Bueno, pues sí, bien, sí esta semana tenemos una nueva actividad, eh, el, el jueves de 6 a ocho y media organizada por otro grupo motor encargado de visibilizar experiencias colectivas andaluzas. Tenemos una interesantísima mesa virtual de experiencias con el título de Luchas ecosociales y resistencias frente al desarrollismo capitalista, gris o verde. A ver si Marcos os pone el enlace a la, a la actividad ahí por el, por el chat. Y vamos sí, a contar con, bueno, con plataformas, organizaciones de ámbito estatal con implicación en Andalucía o de ámbito andaluz que trabajan temáticas como bueno lichas en torno al tema de la energía eh, instalaciones eléctricas de toda la vida o pues burbuja, nuevas burbujas especulativas como las megaplantas solares eh, la plataforma andaluza contra la incineración de residuos y por un aire limpio la red andaluza de la nueva cultura del agua y el caso de, de Maro y Nerja en la provincia de Málaga que tienen bueno, pues un proyectazo ahí que están intentando frenar, de bueno, urbanización, campos de golf, hoteles de lujo, una amenaza a un baraje natural y a una forma de vida vinculada a la agricultura. Pues antes de que terminemos, eh, recordar que eh, como ellos han traído la experiencia de sus resistencias, eh, Recordar las resistencias que hacen falta para enfrentar todo lo que nos viene, ¿no? No solamente las redes de apoyo mutuo, sino también las resistencias que tenemos que hacer a, ante las presiones y las opresiones. Y recordar que el día 5 de junio es el Día eh, Mundial del Medio Ambiente y se van a organizar eh, acciones eh, no violentas en todo el territorio y que eh, la... La campaña está eh, adherida a lo que sería rebelión por el Clima y, eh, y está proponiendo, está planteando acciones para las 5J, para que eh, los colectivos se organicen y hagan algún tipo de demostración ese día eh, para poner en, en valor y traer al candelero pues, eh, todas estas resistencias que necesitamos, ¿no? Marco, el 5 de junio, ¿no? Sí, el 5 de junio, que además coincide este año el Día del Medio Ambiente con el Día Mundial del Decrecimiento. Y animamos también pues, bueno, a, a aquellas personas que viven en localidades donde a lo mejor no, no se organizan eh, acciones eh, en este sentido, pues que también puedan autoorganizarse. Y en ese sentido, en la página web pues tenemos un, un kit de materiales para facilitar un poco la autoorganización. Estupendo. Muchas gracias. Pues creo que con eso cerramos. Eh, muchas gracias de nuevo a Mali, a María José, a, a Pope y a Cristina y a Félix, por moderar. Eh, y con eso nos despedimos. Mucho cariño, mucha fuerza y, y mucha unidad sobre todo. Mucho apoyo mutuo. Vamos a seguir. Un beso. Seguimos.